Amables televidentes, adiós las gracias por la luz de este nuevo día y que nos ayude a desenvolvernos en él. Pedirle también que nos dé inteligencia emocional y recuerde que al salir a las calles hacerlo con comedimiento, con prudencia, pero sobre todo proyectando ser un buen ciudadano para así influenciar en otros que lo sean y tendremos una mejor sociedad. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes porque cada mañana nos dispensan su atención a través del canal 10 de Telenor en este es su programa de mañana, con información precisa y veraz, pero sobre todo con el acontecer noticioso del momento, tanto local, regional, nacional e internacional. Este es su programa de mañana, buenos días a todos. Fulvio, buenos días. Muy buenos días, Francis. Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, 21 de junio del 2018. Inicia el verano. Gracias en nombre 21. de todo el equipo de Telenor de mañana por estar con nosotros. Gracias a Telenor Canal 10 que nos empalma con todo el nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas hasta Samaná.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 viene desplazándose, ya para esta tarde estará en la parte oeste de nuestra isla, pero el campo nuboso y los residuos que deja de campos nubosos van a seguir provocando lluvias, también con la vaguada que está en la altura media de la troposfera en la zona del Atlántico, también esto está incidiendo para que la Oficina Nacional de Metrología mantenga alerta prácticamente a todo el este y el norte del país, como son la provincia El Ceibo, Duarte, Acto Mayor, Hermanas Mirabal, Samaná, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Espaillat, Valverde y Sánchez Ramírez. Estas son eh, las provincias que, la Oficina Nacional de Metrología mantiene en alerta por posibles inundaciones, desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas. Va a continuar la calor, la sensación térmica se va a sentir bastante calurosa, por lo que la oficina recomienda ingerir mucho líquido, vestir ropas ligeras, preferiblemente colores claros, no exponerse a los rayos de, del sol durante las horas de 11 de la mañana a 4 de la tarde Estas son las condiciones que nos van a regir por el día de hoy Iniciando el verano en el hemisferio norte Es decir, ahora es que viene calor Así que preparémonos en esta temporada ciclónica Y estemos atentos a los informes de la Oficina Nacional de Meteorología Bueno, gracias Fulvio por tu informe del tiempo, ya, ya sabes a partir de este informe, lo que se procura es que cada quien, al planificar su día, tenga en cuenta estos cambios climatológicos. Ayer hubo un movimiento telúrico. Sí, Embró ayer la Tierra anoche, un 8,14 por ahí. Un movimiento no telúrico lo sentí, de 5 grados. Yo el... lo sentí, eh, fue en la zona a 15 kilómetros, 10 kilómetros de Sabana Grande de Boyá, la misma que había interactuado eh, eh, semanas atrás, la misma. Esa misma zona donde está ubicada la cordillera oriental Donde está la parte eh, norte, eh, sur de los Haitises Ahí ya. entre Sabana Grande de Boya y esa área ahí. Volvió nuevamente a temblor es bueno, Está falla liberando está, energía Está activa, 5 grados Se han mantenido muchos temblorcitos pequeños Por debajo de 3 en, en la parte de este de la isla Lo que dice que las fallas están bien activas Hay que estar siempre preparados y tener sistema de evacuación Bueno Francis Tenemos eh, ya resultados ¿Sí? en, la, en el recinto eh, Nordeste San Francisco de Macorís Curne de la UAS Y también tenemos resultados a nivel nacional Producción nos tiene algo preparado De lo que sucedió aquí En San Francisco de Macorís En el recinto de la UAS Muy bien Veamos Bueno ya prácticamente he culminado este proceso porque estamos recibiendo de las diferentes autoridades que estaban en la mesa los resultados. Eh, puedo decir que en relación a la dirección general del recinto y a los subdirectores académicos y administrativos, en el caso del recinto o a San Francisco, en lo, en los resultados sin tomar en cuenta que hay más votos en los diferentes recintos y en Santo Domingo que pueden eh, podríamos decir, eh, aumentar, disminuir, por lo tanto son datos preliminares esto eh, el profesor Roberto Marte eh, obtuvo 51 votos el profesor Miguel Medina 86 el profesor Juan Taveras 15 votos y el profesor Arvin Toribio Seis votos. Voto en blanco, uno. Voto nulo, ninguno. Total de votos depositados, 159. Eh, las boletas, 171. Eh, total que recibimos, pero realmente eh, votaron 159. De manera, como ustedes ven, ese es el documento que acaba de entregar. Eh, la, las autoridades de la mesa electoral se está a la espera de los votos de los demás recintos por lo tanto estamos esperando ahora los votos para la rectoría y la y los y los demás centros ¿los votos que faltan podrían alterar esta, esta, este orden de ganadores bueno está la incógnita, porque no tengo la información aún, pero de que alterará de uno o de otro modo, va a cambiar, porque a esos datos que están ahí, hay que adicionarle lo que cada candidato tiene en los respectivos centros. pudimos bueno, ver eh, parte de lo que es el es informe. interesante, pero hay algo que me preocupó, que en la parte que tiene que ver en lo nacional fueron convocadas unas 2.800 personas a votar y esas 2.800 personas a las 6 de la tarde se cerraron los comicios y a eso de las 12 de la noche al parecer la virtual ganadora ECMA Debió ella proclamarse porque los resultados en lo nacional, habiendo convocado unas 2.800 personas, ni siquiera 3.000, y contrasta con la votación, me digo que contrasta porque cuando tomamos la experiencia dominicana, pareciera que es una tradición en Colombia, fueron convocados unos 38 millones de votantes para las elecciones nacionales. Votó el 54%, no votaron todos. Terminaron a las 6 de la tarde, cerraron los colegios, y a las 7.15 de la noche el mundo sabía los resultados de Colombia. Y aquí, todavía a las 12 de la noche, con 3.000 voticos, no se había dado un resultado y finalmente la misma virtual ganadora se proclama ella. No así aquí en lo local, porque ya teníamos eh, de conocimiento que eso de las nueve de la noche se tenía que el profesor Medina finalmente obtenía el mayor de los votos el cual aprovechamos y felicitamos porque conocemos de su trayectoria abogado, catedrático, un hombre de lucha social permanente, un, un maestro, al quien tendremos precisamente, según nos dan, nos apunta producción, su visita hoy en el Café Caliente y será la entrevista central con el nuevo director del recinto UAS San Francisco. Pero caramba, quería tocar ese puntito en razón de esta eh, democrática elección que en la Universidad Primada de América y con las mismas características de las elecciones políticas que nunca terminamos de obtener teniendo en base una planificación electoral de un día y donde los votantes aquí eran 306 personas, entre ellas 12 estudiantes, profesores y directores de escuela, lo cual coloca en una condición favorable que el ejercicio aquí a diferencia de lo nacional tuvo un mejor desarrollo bueno ya aquí rápidamente se supo de los resultados tomando en cuenta que fueron 171 votos y, y votos hábiles 159 algo rápido y le auguramos mucho éxito a Medina un hombre de mucha tenacidad que continuamente... Que rompe todas la, toda la, eh, las est estadísticas. Estadística. Ha estado en muchas aspiraciones y ya, bueno, ahora es director ya ya electo. Y les auguramos mucho éxito, él, él tiene un buen equipo, estuvo tiene un buen equipo de profesores, maestros, que saben lo que tienen que hacer y lo que necesita el recinto. Muchas cosas que hay que cambiar, muchas cosas que hay que... Conseguir mucho trabajo por delante, esperando que este recinto pueda ser cada día más fortalecido, más grande. Ya estaremos hablando con él, como dijo Francis, en los, próximo, en los próximos minutos. Es decir, que aquí en San Francisco de Macorís resultó Medina eh, ganador como director recinto UAS. En la parte eh, que se ha de esperar a partir de ahora, es que la UAS pueda en esta administración revertir o cambiar el rumbo de lo que hasta ahora se ha tenido como trayectoria respecto al saneamiento de nóminas, que no escapa a esta institución siendo una institución de, de altos estudios y académica como si fueran partidos políticos, lamentablemente hay mucho clientelismo ahí dentro de la, la política partidaria como si estuviera siendo parte de un órgano partidario y eso es lamentable y, ca y cada decano y cada partido tiene una cuota una representación una cuota de empleos y cosas entonces sí. ha llevado a, a estrangular lo que son los recursos de la universidad para dedicarlo a la enseñanza entonces lo que uno aspira es que muestras de, de como estas, de cambios, que se augura verdaderamente esos cambios, no terminen encarrilado en el mismo trayecto del tren que hemos criticado. Sobre todo cuando vemos que es una entidad que hay que preservar, que hay que respetar, que hay que procurar que mejoren sus condiciones de docencia en los recintos que esta, que tenga y que existen, y sobre todo en la sede central, y que la sede central pueda remediar, pueda transformar esa percepción hacia afuera que ha dejado que por, cierto, por el tiempo, que se ha vivido y las situaciones que se han vivido y que se han venido reclamando por, a través de estos tiempos. Que por cierto, Francis, el discurso de la actual ganadora, la retoría de la universidad, fue un discurso enfocado en sanear la, la universidad. Bueno, Entonces, lo que acabo de pedir, eh, que eh, esperamos eh, que así esperamos sea. Esperamos que así sea, ¿verdad? Que ella ya... Con la facultad de que le asiste como rectora, que es la primera, ¿eh? Uh -huh. Rectora, siempre eran rectores, también se está haciendo historia, Francis, con esto allá. Es la primera rectora. Esperamos entonces que haga realidad su discurso de campaña y que se pueda desentar, despolitizar, eh, sí. quitarle el clientelismo, que no sean sanjigüelas estranguladoras de los eh, pocos recursos que tiene la UAS. Entonces, esperamos también que cultive la buena relación con el gobierno para que el gobierno entienda el gobierno entienda que debe apoyar válidamente a la UAS con el 5% como se había solicitado, para que ésta pueda cumplir sus fines, pero que muestre... Que son gestiones distintas, porque al parecer, al tener las mismas características clientelares y de oportunismo en una institución académica de tanta importancia, la primada de América, se les trate como, la, como trata el gobierno a los políticos o las entidades, y que un... de él depende la... Inversión y uno, y uno de los desafíos más importantes que tiene la universidad ahora mismo, la nueva rectoría y todos los nuevos directores, es, es reorientar la universidad hacia los nuevos tiempos, hacia las nuevas necesidades, hacia las nuevas exigencias de estos tiempos modernos, nuevas carreras, nuevas reorientaciones hacia la la ubicación, de hacia dónde vamos con nosotros como país como desarrollo, hacia dónde va el mundo. Y que la Universidad Primada de América sea eh, esa lanza que tire al blanco para poder guiar a toda nuestra sociedad a un mejor país cada día. Muy bien. Así iniciamos en De Mañana. Esto es De Mañana. Manténgase ahí. Hay más contenido.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 ¡Atención San Francisco y todo el Nordeste!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 ...el Mercado Almanzar y Nestlé... Refrescándote el verano... ...con este festival de ofertas y precios bajos. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana... ...y se han dado algunas cosas importantes... ...en el país en el día de ayer... Eh, ...a raíz de todo lo acontecer... ...pero ya tenemos... La música de la noticia, Francis La noticia nos dará esas informaciones interesantes que le trae de mañana Muy buenos días, Robinson Polanco Gracias, buenos días Estamos aquí para presentar las noticias acaecidas En el ámbito local, nacional e internacional Ya empezamos con las internacionales Sepultan fallecidos durante enfrentamientos en Nicaragua Barricadas, casas quemadas, luto dolor y pánico es el ambiente que se vivió ayer en la ciudad de Masaya en Nicaragua, que fue asediada por las fuerzas del gobierno de Daniel Ortega, tras declararse en rebeldía los ciudadanos sepultaron tres fallecidos que cayeron abatidos por las balas de las fuerzas del gobierno vamos a escuchar las declaraciones nosotros solo nos defendemos con morteros y, y tiradores. ...y ellos estaban tirando balas a diestra y siniestra... ...se le dieron a un poco de jóvenes, a un poco de hombres... ...ellos no tenían piedad de nada... ...esos son, son expertos, son, son entrenados... ...esos no son policías, esos son como, como militares o algo así. Que a eso venían ellos a asesinarme... ...porque preguntaban por mí... ...como no me hallaron, le pegaron fuego a la casa... Y el incendio estaba hasta el techo. Y yo seguí escondido detrás de la ropa, de un montón de ropa, una ropa grande. Y ahí me protegí hasta que ellos se fueron porque ya habían hecho el daño y salieron los vecinos a ayudarnos. Señores, aprueban ley que legaliza la marihuana en Canadá. El Senado de Canadá aprobó la ley que legaliza el consumo de marihuana con fines recreativos. La marihuana solo podrá ser comprada por mayores de edad, en cantidades limitadas después de esta información pasamos al plano nacional la orden sales, salesiana expulsa al padre rogelio cruz vamos a escuchar las declaraciones del padre rogelio cruz ante esta posición una falta de respeto yo tengo 39 años en la congregación 28 años de sacerdote ...y esta comunicación está en todos los medios... ...y a mí es el último que me llega a mis manos... Pues por lo tanto no puede ser... ...ahora bien, nosotros recurriremos a un juicio, a un juicio canónico... ...ese juicio canónico, en ese caso yo tengo 10 días para, para hacer... ...en ese caso para dar respuesta... ...y vamos a recurrir a un juicio canónico donde... ...porque ellos dicen que me votan por desobediente... ...porque yo no voy a decir irme a Colombia. Mientras que esto sucede en la Iglesia Católica... En la UAS celebran el triunfo de Emma Polanco. Emma Polanco se convirtió anoche en la primera mujer que dirigirá los destinos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en sus 480 años de fundación, tras Eutrides Beltrán, el más cercano competidor, a aceptar la derrota. Vamos a continuar con las informaciones en el plano local aquí en San Francisco de Macorís. Presidente de la Sala Capitular dice, esperan investigación de supuesto soborno. Vamos a escuchar las declaraciones de Miguel Ángel Díaz Alejo. Bueno, lo que usted plantea lo desconocíamos hasta este momento que usted lo plantea porque no es una instancia que tiene que ver y que tiene que ser depositada en el ayuntamiento. Eh, con relación a la, a la investigación que nosotros hemos solicitado,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 Que se resuelven los conflictos en el ayuntamiento aquí en San Francisco de Macorís la policía apresa a un hombre acusado de sustraer electrodomésticos en una vivienda de esta ciudad vamos a escuchar las declaraciones de Xiomara Arias quien es la relacionista del comando regional noreste de la policía nacional sí.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 quien reside en el sector 24 de abril de un abanico marca universal de color azul, quien manifestó habérselo comprado al prevenido por la suma de 700 pesos. En cuanto al prevenido, el ocupado se encuentra en esta para los fines correspondientes. Vamos a escuchar, vamos a escuchar en este momento lo que dijo Juan Manuel Moya sobre este caso del cual lo están acusando. Escuchemos. A mí me acusan de que me, eh, me robó unos caldero y un tanque de gas. Y entonces yo, yo hablé con los dueños, los dueños me estaban dando golpes. Y yo les dije que si yo lo devolvía ¿qué ellos iban a hacer? Ellos me dijeron, no, porque si tú lo devuelves no hay problema. Entonces, eh, al final todo yo lo que quieren era matarme. Entonces yo les dije, no, vamos a llamar a la policía para pues yo lo devolvía. Entonces Y allí fui y se lo devolví. Sí, eh, sí te, tenían conflicto con mi mamá, porque era en mi casa. Eh, ...de mi casa señor cogí la lavadora y la empeñé... ...y un inversor, pero que mi mamá había mandado cuarto para sacarla... ...ahí escucharon ustedes... ...ahí escucharon a Juan Manuel Moya... ...quien está acusado de... sustraer el electrodomésticos en una vivienda aquí en San Francisco de Macorís... ...señores, golpean hombre que supuestamente intentó atracar a una mujer... ...en esta ciudad de San Francisco de Macorís... ...se trata de Robinson Francisco Torres... Quien recibió, quien recibió múltiples golpes tras ser sorprendido junto a otro en intento de asalto a una mujer en hecho ocurrido en el sector San Martín de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Escuchemos a Robinson Francisco Torres, quien está siendo acusado de atraco. Lo que pasó fue que yo andaba, yo andaba con otro ¿No? y el otro se le tiró ahí y le que una goya. Entonces a mí fue que me agarraron, pero yo andaba solo, yo no andaba con nadie, yo, yo, yo andaba con otro. ¿A los no, ¿Con quién usted va? Con uno que le dicen Rafa. ¿A quién para va al hospital? ¿Entonces? Y se le tiró a una muchacha a él, a él. y no sabía de que le iba a quitar una goya. Y a mí fue que me agarraron. ¿Usted tiene cariño? alguna relación de amistad? ¿Con quién? andaba con usted? Sí. Realizan encuentro con autoridades en el sector, sector Mamatingó, aquí en San Francisco de Macorís. Escuchemos las declaraciones de las autoridades que estuvieron reunidas con esa comunidad. Cada una de las puertas de esa oficina tiene y deben estar abierta a cada uno de ustedes.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 Nosotros buscarle una posible solución. Nosotros hemos dicho que cuando una persona esté en esos menesteres ilícitos y quiera trabajar, nosotros le damos trabajo. Lo que nosotros tenemos que sacarlo de la delincuencia, porque mientras ustedes trabajan hay personas que le persiguen, que le atracan, y ya esto se nos está yendo de la mano. Pero también hay que ver más allá del problema y ver las soluciones que pudiéramos nosotros dar. Por otro lado, familiares de hombre asesinado por su hijo exigen justicia. Familiares de Hilario Cristino Gil, que falleció a consecuencia de presentar trauma cervical con posible lesión medular a expensa de miembros inferiores,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 Ahí es cuando le parte la médula espinal, le destroza el cuerpo entero, lo deja un vegetal en el suelo. Pedimos justicia, pero que la primera justicia sea del gran poder de Dios y la, y la, y la segunda justicia sea del ministerio público. ...que se encargue de darle 30 años de prisión a ese asesino. Eh, justicia, y que se haga justicia para que otro hijo no cometa un error... ...como lo que ha ese hijo como matar ese papá de Trayones. Trayone. Nosotros, como presidente de la Junta de Vecinos, esperamos justicia... ...y que la justicia se comparezca de, de, de quien hace su hecho que lo pague. Señores, en otro ámbito, los residentes del sector Mamá tingó, ...piquetearon las oficinas desde el norte... ...exigiendo la instalación del circuito 24 horas de energía eléctrica para ese sector. Vamos a escuchar declaraciones de los residentes del sector mamátingo aquí en San Francisco de Macorís. Nos prometieron 24 horas, y van a comenzar el trabajo en abril, hasta el sol de Orto, todavía no ha ido a hacer trabajo. Queremos que vayan a revisar los contadores porque dijeron que para el, para el circuito 24 horas se tenían que poner transformadores...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 La Asociación Dominicana de Profesores exige reposición de maestros que fueron suspendidos por el Ministerio de Educación. Ayer sostuvieron una reunión donde entregaron un documento a la Dirección Regional de Educación para hacer esta petición. Vamos a escuchar las declaraciones. Los directores Máximo Mercedes del Liceo de Chiringo, Villarribas, y Francisco Guzmán de la Escuela de las Guasumas, San Francisco de Macorís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 Vamos a escuchar a estos ex empleados. ese mismo robot lo estaba yo usando en donde estaba trabajando, antes de, después de que yo salí de ahí, antes de pasarme el problema. Yo creo que si hay de fuego, si hay, si hay 80 de fuego, por supuesto, tal vez 7 o 8 tienen un permiso. Porque es que ahí son toistas que hay gente que, hay en mente que eh, ahí no se ve el número, no se ve nadie. Erraron ahora por puertas de armas de fuego ilegal, sin ese almacén mío, siendo dirigida para una compañía. Ahora yo puedo tomar de fuego ilegal, lo cual es difícil de sacar. Entonces la compañía tiene que responder y pagarme un abogado para sacarme esa pistas de ahí, porque su revuelve es de ellos. Ahí escucharon ustedes las declaraciones de Carlos José Roque y Rafael Gómez, quien asegura que esta compañía está operando con armas de fuego ilegales. Vamos ahora al ex director de la UASA, recinto San Francisco de Macorís, que acusa a la directora de ofrecer nombramientos a cambio de votos. Vamos a escuchar a Rafael Álvarez Castillo. La señora directora ha estado visitando todavía en horas de la mañana, temprano, a maestros, maestras, con eh, nombramientos de hijos, de, de, de eh, hermanos y de familiares.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 En el ámbito que En el desenvolvimiento De lo que fue las elecciones De la UAS realizada En el día de ayer Donde se eligieron las nuevas autoridades Para esta casa de, de estudio Nosotros gracias Llegamos gracias a Agua Randilay Agua Randilay es la número uno La que prefiere Todo el franco macorizano Agua Randilay Quien es la número uno y está en Madeja San Francisco de Macorís, Agua Randilay. Comuníquese con nosotros a los teléfonos que se encuentran en pantalla. Agua Randilay es la número uno de calidad. Gracias a ustedes. Será mañana cuando estaremos con más informaciones en este espacio de mañana. Gracias. Gracias, sí, Robinson. Gracias Robinson Mira, Buranco, por esta parte de informes. Recordarle a los amables televidentes que Vladimir... Al igual que Raquel, se encuentran unas merecidas vacaciones ambos. Ya Raquel se integra, Dios mediante, el próximo lunes y Vladimir le quedarán unos días más. Por eso es que Robinson Polanco nos trae las noticias eh, cada mañana durante el periodo de vacaciones de Vladimir Paula. Que le damos un saludo donde se encuentre y que venga con pilas y bien renovado. Así es. Francis, si siguen la muerte en Nicaragua, Qué pena. esta ciudad de Masaya, de Nicaragua, que había declarado su rebeldía al régimen de Ortega, sí. fue fuertemente sacudida por intervención militar, y los jóvenes enfrentaron toda esta avalancha de militares y paramilitares que tiene Daniel Ortega allí. Dos muertos más de jóvenes, más de 20 heridos, ya los muertos pasan de 200 en Nicaragua. Esta situación viene a agravar lo que está viviendo Nicaragua. Falta de diálogo, la iglesia ha intentado, ha hecho de todo para que el diálogo se pueda llevar a cabo y no ha sido posible después de 21 años de gobierno de Daniel Ortega. Eh, espero que nos veamos en ese espejo, ¿verdad? Nosotros como dominicanos Y respetemos aquí los estamentos democráticos que hay Y fortalecamos también los estamentos democráticos que hay Para que no lleguemos a lo que está pasando en Nicaragua Y está pasando en Venezuela Porque está llegando mucho dolor a la familia Bueno en otro orden, en el ámbito internacional, vimos y nos preocupa esta especie de corriente que muchos las enmarcan en un proceso de modernismo o de desarrollo y de extrema, yo entiendo que de extrema libertades, porque ya todo el, que, todo el mundo sabe que las drogas y sobre todo aquellas que están controladas, su uso y abuso, tráfico, venta, ¿verdad?, microtráfico, que es la venta de los barrios, en los puntos, como se le llama, y que existen en el mundo, es altamente perjudicial a la salud. Pero no solo eso, a la sociedad misma, a las familias, porque estos hijos, que hoy se dice en Canadá que es para con objetivo de uso de diversión en porciones controladas y mínimas. Esto va a crear mayores enfermos, mayor cantidad de enfermos en esas comunidades que lo asumen como una especie de libertad o derecho a esto ya enfermo y le ha resultado parece que le ha resultado más fácil abrirle las compuertas que procurar luchar contra el problema y bueno. buscar las reivindicaciones de esto yo lo que siempre me pregunto eh, ¿por qué para poder tener eh, amigos? ¿por qué para poder tener momentos eh, de, de intercambios ¿O de pasar unos momentos alegres sea necesario dañarse el cuerpo? Bueno. Es una pregunta, ¿verdad? Por este, otra parte... Este presidente que tiene Canadá, tiene un esposo. Oye eso. Y estas corrientes liberales están causando... Distorsión su, en su la distorsión sociedad. ...su distorsión en la sociedad. Y son de los mismos que apoyan que en República Dominicana, porque Canadá... Eh, Reino Unido de Gran Bretaña, Estados Unidos Pero no en esta administración Porque Trump ha declarado La no eh, Entrega de fondos para promover Fuera de Estados Unidos el aborto Ni los matrimonios Homosexuales En fin, esto No con la interés De menospreciar a quienes Tienen una inclinación Porque tengo amigos A quienes quiero mucho Tengo eh, familias, los cuales tienen una condición particular, y eso lo respetamos. ¿eh? Sí, por otra parte, Francia, aquí en República Dominicana, el padre Rogelio, la orden de los salesianos, señores, expulsa al padre Rogelio de la orden salesiana, y el padre Rogelio no sabía lo que estaba pasando, lo sabían otras gentes, y el padre Rogelio pues dice que es una falta de respeto y que va a acudir a, a su tribunal que ellos tienen, ¿verdad? De, sí, de, de canónico Canónico, a apelar porque ellos lo acusan de rebeldía Y él dice que no, que lo que ha estado es cumpliendo con la orden precisamente salesiana De estar con el pueblo y luchar por el pueblo Y el padre Rogelio es un luchador social constante aquí en nuestro territorio. Mira, el Consejo de Regidores, el presidente del Consejo, nuestro amigo y colega Miguel Ángel Díaz, o como nos llamamos todavía, aunque yo no tengo vínculo con el ayuntamiento, no, no, re, no se reproduce cuál fue la pregunta inicial porque nos da una respuesta que él desconoce. Pero sí... Eh, en el entendido de que se espera que el Ministerio Público, en este caso la Procuraduría, por ser un, un regidor eh, y sobre el Consejo de Regidores que ha denunciado y ha puesto en conocimiento o su interés de que se investigue todo lo concerniente al audio. Esto fue, esta declaración fue en el marco de una sesión que precisamente. Eh, comentaré algo acerca de una decisión que toman en base a una propuesta que hacen o unas denuncias sobre inventarios de las telecomunicaciones totalmente fue deprovisto de su ámbito puesto que el inventario y, le, y el control de las telecomunicaciones está en mano de Indotel y esto para mí me, me resulta preocupante porque se le está dando cabida a desavenencias que tienen personas que estuvieron laborando, sobre todo en esta planta televisora, y lamentamos que hayan tomado la, la actitud de guerra de guerrilla sin tomar en cuenta que estas son empresas que están cumpliendo al pie de la letra con todas sus responsabilidades. Y eso lo vamos a hablar más adelante. Qué por, pena. Por otra parte. Francis, que el Consejo se preste para darle cabida a denuncias eh, alegres y mal infundada y más bien cargada de mucho rencor y eso es lo que desnota eso es lo que denota la, la participación de un órgano que debe de tener mucho cuidado sobre todo hasta para asumir posiciones y que un regidor como Cristino Rodríguez haya asumido con una preocupación que no sabemos de dónde le sale pero fíjate una cosa muchas de las empresas que así como los regula Indotel están instaladas en San Francisco de Macorís porque esa lo sé yo y lo enfrenté a todos de forma irregular en el sentido, esas telecomunica que vienen del, de, del ámbito nacional porque creen que los municipios se hace lo que le venga en gana, no así las locales como esta de Telenor y otras que están de años en San Francisco de Macorís sin que esto deje el interés ya de nosotros también, de que se investigue, claro, para, para para crear todo una claridad del ámbito de la de la noticia y aclararle a mucha gente que se hacen los eh, los graciosos. particulares graciosos. Parece ser que no tienen trabajo, Francia, o está todo bien ahí adentro, ¿verdad? Sí. Eh, tienen que dedicar a otra cosa. Ya hablaremos eh, ya ampliamente hablaremos. de esto. Bien, por otra parte, eh, es empleado de una compañía privada, hacen la denuncia de que esta compañía usa armas ilegales para darle a sus miembros. Una eh, denuncia un poco delicada, porque parece ser que le tomaron las armas con las que ellos estaban trabajando y resulta que eran ilegales, ahora tienen problemas con la bueno. policía. Y ahí están ellos entonces pidiendo... Interior, Interior y policía debe de... Ministerio Público e Interior y policía deben de procurar, revisar estas, estas empresas, porque ciertamente es indebido y sobre todo que usted debe tener armas que estén bajo su leales, control y leales. el control del Estado sí. Vamos a saludar inmediatamente, antes de irnos a la pausa A los amables televidentes que nos envían William Hernández nos dice Hola, buen día Te invitamos a Demoya, Restaurante A calle 27 de Febrero Esquina Papi Oliviera a las 9.30 de hoy Jueves, donde ofreceremos declaraciones Sobre las diversas actividades con motivo de la semana magisterial Y entrega al mérito Profesor Leo, Leo Vigildo Salazar Ventura, de parte de tres empresas marcas de San Francisco, de Macorís, Nordestana de Crédito, Agua María, Telenor, te esperamos. Bueno, ahí está la invitación, ya saben, a las 9.30 en Demoya Restaurant a conocer los detalles de lo que será la entrega al mérito magisterial profesor Leo Vigildo Salazar Ventura. Gracias William, al número que termina 3790 nos envía un vídeo ve que veremos más adelante China, Castillo, buenos días muchachos, quiero saber si él puede, si se puede ¿Dónde está Vladimir Paula, que no lo veo en las noticias sí, ya. <risa> está de Imagino China está que ya nos escuchaste explicar el por qué eh, el corresponsal Polanco es que no está dando la asistencia Mientras Vladimir disfruta de unas merecidas vacaciones Así es. Ya se integrará pronto Roberto Johnson nos envía Y sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan a bien Esto es lo que conforme a su propósito Son llamados Romano 8.28 Bien, gracias a Roberto Johnson Desde las terrenas que siempre está en sintonía Domingo Hernández, el ciruelillo Ainapa una denuncia, queremos agua en los apartamentos del ciruelillo, frente al salón de San Francisco de Así agua INAPA, que está haciendo mucha actividad de cobro, pero para cobrar hay que tener cumplimiento de entrega del producto Henry San Martín Rosmelin los más preciosos de Papi, bueno un saludo para ella y bendiciones. <ríe> qué bien. Es preciosa, Dios sí la bendiga. Tiene, esa sí tiene problemas. Eh. Ah, no no, no, no, no. Marixa Los Aguayos dice: Buenos días, que donde esté Dios te guíe y donde vayas Dios te acompañe. En lo que hagas, Dios te ilumine y en todo momento Dios te bendiga. Igual para ti, Marixa, desde Aguayo, a todos los amables televidentes en los puntos que se encuentren, nuestro saludo. Buenos días y gracias. Por ser parte de nuestra familia de televidentes que cada mañana de 7 a 9 ven y trabajan directamente con De Mañana. Bueno, regresamos. Atención, San Francisco.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 al haber asociados con el servicio. Bien, gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana. Y Fulvio, ¿tienes alguna recomendación? Sí, Francis, si tienes necesidad de usar lentes y tú quieres verte bien y cuidar tus ojos, óptica máxima visión. Es lo que tú estás buscando, los mejores equipos, los mejores profesionales del área, óptica máxima visión. Esa montura que se acomodan a tu contorno facial, esos cristales bien elaborados, usted lo consigue en óptica máxima visión. Calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675, óptica máxima visión solo marcas, solo prestigio bueno Supermercado Almanzar les recuerda que no tiene que salir de las Guaranas porque ellos allí lo tiene todo y más en esta temporada y que empezó el verano hoy 21 de junio, para todo miren las grandes ofertas que tiene Supermercado Almanzar recordarle también que aceptamos tarjeta solidaridad, estamos en la calle principal 34A en las Guaranas y siempre Tan nuestro como las Guaranas, es supermercado Almanza. No tiene que salir de las Guaranas para encontrar lo que busca en un mismo lugar. Bien, Fulvio, es tu turno. Bueno, Francis. Vamos a escuchar el tema de Fulvio Ureña. De hoy quiero compartir, muchas gracias Francis, hoy quiero compartir con ustedes... Dos temas importantes, uno de relación nacional y otro que tiene que ver con Pimentel, la situación que se está viviendo allá. En la parte nacional, antes de entrar en ese tema, yo quiero darle nuestro agrado, nuestra, nuestros afectuosos saludos a tres asiduas televidentes que siempre están con nosotros en la urbanización Jennifer, a Yolanda, a Yasmín y a Carla, eh, gracias Porque ustedes dedican su tiempo A compartir con nosotros De mi parte me uno a esa de gratitud eh, Y saludarla, que permanezcan ahí con nosotros claro. de mañana, Que nos den apoyo Y que sobre todo hablen por el whatsapp sí, ahí sí. Están los números Y nos envíen su, su cumpleaños ¿verdad? Y, claro. y de sus seres queridos A Yolanda, a Yasmín Y a Carla Un abrazo grande desde mañana eh, Compartir con ustedes el tema Como le había dicho De la situación que está viviendo República Dominicana, el delicado momento donde la democracia, por pasos que se van dando, se puede fortalecer o se puede debilitar. Como ustedes han visto, ya va por sexta ocasión que la comisión encargada de los acuerdos para la ley electoral no se ha podido reunir. A, están torpedeando por todas las vías lo que pueda ser una aprobación a una ley electoral. No quieren que los regulen, no quieren que haya eh, un estamento que le pueda fiscalizar, visualizar todos los movimientos que hacen los partidos y todo lo que hacen en planos electorales los candidatos, de dónde toman fondo, cómo lo usan, quién lo imparte, quién lo reparte, esas cosas no quieren que, que los regulen. Tampoco las leyes claras de una contienda electoral, tampoco les interesa y están torpedeando por todavía que eso no se haga. Pero el caso de Odebrecht nos trae a nosotros un ejemplo muy bueno. ¿Por qué digo un ejemplo muy bueno? Porque fatídicamente pasó en el 12 y pasó en el 16. Y las elecciones del 12 fueron menos traumáticas que las elecciones del 16. Las del 16 fueron absurdamente traumáticas. Y si dejamos la cosa como sucedió en el 16, sin ningún marco legal, entonces las elecciones del 20 van a ser caóticas. Van a, a poner a peligrar la democracia del país. ¿Qué dijo el expresidente Hipólito Mejía con relación a las elecciones del 12? Que por diligencias del expresidente Leonel Fernández ante el presidente de Venezuela, Chávez, Venezuela aportó un, eh, mil millones de dólares para la campaña del 12 para Danilo Medina ¿qué dijo Temito Clementaz miembro del comité político del PLD con relación a los recursos que se le indilgaban en el caso de Breja Temito Clementaz no, ese dinero que me dieron no fue para mí ese dinero fue para el partido y para usarlo en la campaña que yo era designado designado en el este, designado en el sur, designado en tal sitio, y ese dinero se empleó en eso. Yo lo repartí, yo no lo cogí. Eso dice Temisto Clementaz. Incluso se atrevió a hacer una carta, una carta pública, explicando eso. Porque ellos tienen control de todo y se atrevió hasta eso. En la campaña de, del 12, en la campaña de... De, del 8, en la campaña del 16 él usó esos recursos así y él los repartió y así como te visto que le era encargado de determinada demarcación así eran otros funcionarios también de de eh, encargados de determinada eh, demarcación ese es el modo vivendi que ellos usan ahora en este nuevo caso que la procuraduría presenta todas las pruebas y el procurador sale con una eficiencia enorme en la cabeza, diciendo de todas las cosas que hicieron y las horas que trabajaron, le dice eh, públicamente que hay pruebas tan contundentes que no se van a poder zafar de esas, refiriéndose a Díaz Rúa. Y Díaz Rúa dice, pero ven acá, espérate, esa cuenta que está ahí, que me están diciendo que es mía, esa cuenta esa cuenta no es mía, esa cuenta está a nombre mío, pero es, es del PLD ese dinero, 35 mil millones de pesos que hay en esa cuenta, esa cuenta no es mía, esa cuenta es del PLD, ese es un dinero para usarse para el PLD y ese dinero se usó en las campañas, del PLD del 12 y del 16 El mismo día Rúa ¿eh? Eso se maneja en un sistema financiero distinto Entonces al, de, al, al que existe en la República Dominicana Entonces el PLD es cuerpo del delito Claro Y en vez de ser una logia Entonces se convierte en una mafia de corruptos entonces se convierte en una mafia de corruptos, se convierte en una constructora de corruptos. ¿Y cómo un partido puede manejar esa cantidad de dinero de esta manera? Espérate, dice Díaz Rúa, ese dinero me lo dieron de Odebrecht, pero fue para la campaña del partido mío, y no lo administré yo ese dinero. Oye lo que dice el tesorero, el encargado de finanzas, de finanzas. No lo administré yo, lo administró otra gente. Entonces, señores, estamos frente a un partido que no es logia, ¿no? Es mafioso que lo que son. Estamos frente a un partido donde sus miembros, específicamente los que toman las decisiones, toman dinero de donde sea para usarlo en las campañas políticas. Y esto son pasitos que se van dando para que nuestra democracia sea cada vez más débil. ¿Y en qué se amparan ellos? En que tienen la justicia, tienen el control judicial dominicano y que son intocables. Porque este temisto que le está pegado, señores. Estuvo pegado con Leonel y ahora pegado con Danilo. Y de premio lo sacan. ¿A que no diga más nada? Porque es bravo, ¿eh? Le cogieron miedo y lo sacaron. Ahora nos ponen la, la novela con Díaz Rúa. Y él escribió. Y vienen con la novelita de que lo van a... Que expulsaron, que lo sacaron. que, que Entonces rompen ellos a, a buscar... Eh, la quinta pata al gato diciendo que, que, no, que no tienen condición jurídica, otros dicen que sí, y que hay que reunir esto, y que hay que reunir aquello, y que los, eh, los estatutos del partido dicen tal cosa, en fin, ¿cómo, ¿cómo se defienden? ¿Cómo se defienden los intocables de este país? Y así va dando pasito a que nuestra democracia sea cada vez más débil. Y hoy, ayer, la Junta Central Electoral prohibió todo proselitismo a candidaturas presidenciales. Llámese caravanas, llámese eh, motorizada y cuestiones públicas. Primero sale Leonel, bien, Salen todos los otros candidatos que Danilo envió, Domínguez Brito, Pared Pérez, Fulano de Tal, el otro de la de educación que ahora, ¿a dónde es que está Amarante Varea ahora? En el interior del policía, no, ¿Sí? no, no, no. no, no, ¿A no. Eh, en... No, no, verdad que él renunció porque sí, también renunció, eh, está en, en, en, campaña. Ese asunto, en campaña. Porque él se cree, ellos se creen líderes. Claro. Óyeme, ¿qué respeto se le ha tenido a, que lo a, lo que es, a lo que es ser presidente? Que lo investiguen a, los, a todos, a todos, a ver si uno puede justificar la riqueza que tiene. Bueno, entonces, ahora sale Leonel, sale fuerte, sale avasallador, sale la Junta entonces prohibiendo todo <risa> prosiletismo lo que indica esa, ese complejo que de Que emperador interna. le molesta que se claro, muevan aquí en el país. totalmente. Entonces nuestra democracia... El emperador no permite que nadie haga uso ni sombra de popularidad. Entonces nuestra democracia son pequeños puntos que se ven a los lejos de ese deseo imperioso de continuar en el cargo por parte de Danilo Medina con la reelección, modificando la constitución a su antojo otra vez que es lo que viene que conste que él es que está al frente en esta etapa por después de la carta Danilo Medina se puso al frente claro. de su plan entonces lo que pasó en Santiago con el campamento de los Verdes es que fue la policía y lo desmanteló lo quitó, lo agredió le llevó todas sus cosas ojalá que aparezcan la planta, la carpa, todo se lo llevó con todo el derecho de los ciudadanos estar en esa plaza pública y lo que pasó en el carreteo, señores, que cada metro había un policía apostado, un militar apostado, eso es intolerancia. Y, y tuvieron que acuartelar de... todo el sistema eh, de defensa de la República Dominicana peligroso es por ese asunto. Veámonos en los ojos de Nicaragua y veámonos en los ojos de Venezuela. A los militares dominicanos, cada dominicano que sale a reclamar sus derechos, también es por ello, porque el alto costo de la vida, el alto costo de los precios de los combustibles, la corrupción, la impunidad, se lleva todo eso. Se lleva la posibilidad de aumentarle el sueldo a los militares, se lleva la posibilidad de darle medicina a ustedes y a sus familiares, y se lleva la posibilidad también de darle más seguridad a ustedes y a sus familiares. Recuerden que el pueblo está de frente y está viviendo y ustedes tienen más familiares que lo que tienen en la milicia si hay un militar hay 500 mil familiares afuera y tenemos que velar por la democracia de nuestro país bueno. el otro tema que quiero compartir con ustedes es Pimentel nuestro municipio vecino de Pimentel que tiene un alcalde serio Martín de las Rosa, el alcalde, es serio. Esa alcaldía presentó ante la Fiscalía, Procuraduría Fiscal de Duarte, una formal querella contra el proceso de Falco de la contable, que por cierto huyó del país, ella y su esposo, según se dice, por dos millones y pico de pesos. A raíz de eso surge un supuesto movimiento social de Pimentel. Un supuesto, no, Fulvio. Un supuesto. No, porque tú lo ¿Por tuviste qué? aquí. Tú lo ¿Por tuviste qué aquí? un supuesto? Porque ahí son integrantes la mayoría de ellos políticos. Y están buscando un recurso político. Están buscando resaltarse políticamente. Y muchos de ellos, de acuerdo a la información que tengo, son asalariados del gobierno, botella del gobierno y muchos de ellos de acuerdo a la información que tengo también no pasan una prueba antidoping, no la pasan y se dice que son un movimiento de pueblo y apenas son como 14 los que firmaron ahí y se le estaba dando toda la información que, que, que ellos pedían Ah, pero, que no la podemos eh, buscar Porque público, nuestra seguridad peligra es tu tema, peligra, pero nuestra, que, pe, peligra nuestra seguridad pues Yo tengo Francis. que pregun Dijeron preguntarte y Tú tienes los frente, datos Porque fíjate una cosa Y estaban el, frente a frente El, el Francis, que está al frente, al ayuntamiento. Héctor Castellano es un abogado reconocido Pero oye, déjame concluir Y las la demás personas que vinieron aquí A este programa que se presentaron No son supuestos Y te voy a bueno, decir otra cosa Tienen una estructura ya formal de firmas públicas que en no, un parque que no pasan que no que no el Pero no le tengan miedo a eso. Que trajeron dejen no lo pasa, que hagan no, su No, espérate, ¿sí? no pasan de 17 gente. Bueno. Primero dije que, que era por asunto de seguridad no podían recibir eso ahí, pero estaban frente al ayuntamiento y el ayuntamiento lleno de gente y tenían todos los documentos ahí no, y no pasaron a buscarlo. Y suceden dos casos siguientes Viene entonces y amenazan al, al alcalde Martín Rosa lo amenazan de muerte y él va y pone la querella un miembro de, de, de ese supuesto grupo y también ayer se reunieron en la casa de Bobolo el presidente de los regidores de Pimentel y no bien ya estaban adentro ya estaba circulando que estaban reunidos ahí adentro porque también lo andan siguiendo y en la casa de Bobolo después Vino un tiroteo y Dos individuos con escopeta Rompieron a tirar frente a la casa del presidente Y se de, tiene ¿Y por qué reedores? no cometen esos tipos? Entonces, óigame Lo que está óigame, pasando está en preso. Pimentel La cámara de cuentas fue a Pimentel Fue el presidente de la cámara de cuentas ¿Y qué dijo? Tienen plazo hasta el 31 de julio Para presentar los informes que están atrasados Para presentar todo Eso dijo él Entonces, denle en el plazo denle la apertura Ahí están todos los documentos que quieran, búsquenlo. Ahora, ellos no, lo que no toleran ese grupo es que Martín Rosa sea prieto y sea feo. No, no, no. no, no. Y que no tiene capacidad para administrar a, a, a, a, a Pimentel. Ayer estaban en el palacio y vieron a Martín sentado en una esquina y fueron y le tiraron una foto. Y andaban con la foto, mira el mono que está en Pimentel, mira el mono que está en Pimentel, burlándose por las condiciones físicas. Pero eso no de, lo hace el movimiento. De, sí, un miembro del movimiento lo hizo ayer. Bueno. Entonces, porque él sea feo y prieto, no quiere decir no, que no sea un hombre. Jamás. Que pueda hacer algo por Pimentel. Y es una persona Tres que la... periodos consecutivos siendo regidor en Pimentel batallando por Pimentel, que hay que ayudarlo, hay que ayudarlo, pero vamos a ayudarlo entre todos, no de esta manera, tratándolo de denigrar y poniendo en el expediente, con dos millones y pico que llegan a Pimentel, que en los tres años se lo han robado todo, que no, no han hecho nada, que, que no hay nada en Pimentel. Entonces, señores, Martín Rosa, hasta el momento, es un hombre serio, y hay que respetarlo. Quisiera serio. que llame a alguien del movimiento. Vamos. Gracias, Fulvio. Que llame a alguien días. del movimiento para que clare esas cosas que Fulvio acaba de decir y respecto a lo que es la hay descripción. Una hay una llamada. Lo que es la descripción de consumidores o de, de antidoping que presenten las pruebas. Ahora, el movimiento es una realidad y en ningún documento he visto que haya acusación contra Martín de robar. Eso es falso. Porque yo tuve el expediente y nada de él. Es simplemente documento que se quieren Vamos a escuchar la llamada. Buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días. Julio, ¿sabe quién te habla, verdad, y Fran? Sí. Fíjate, desde, desde un año antes, o más de esta situación... Vargas, el doctor Vargas, viene denunciando lo que se está dando en Pimentel. Años antes de esta situación, y ustedes son testigos sí, de... Sí, ciertamente. Francia, una vez, creo que usted fue el primero Varga que habló de este tema. Yo creo que la seriedad de Martín, lo conozco bastante bien, no se puede dudar, ahora no basta con ser serio. Cuando usted asumió ese cargo, yo le dije a uno, vez Martín, quédate como está, haciendo diligencias sociales... Quédate que tú estás mejor ahí, quédate, eso es muy, muy problemático. No, se, se llevó de la popularidad que tenía y mira dónde lo ha metido o se ha metido él. Porque usted, si usted permite que en su casa pase algo, que en su casa entre otra persona a mandar, usted sea responsable y usted tiene que cargar con la consecuencia... Lo llamé una vez y le dije a ustedes, el sí. síndico de Pimentel, el síndico con una carretilla en un motor, anda echando con los hoyos y tapando hoyos, él, él como síndico. O sea, no es posible que en un municipio donde llegan casi de 3 millones de pesos, Pimentel esté en la situación que esté hace más de como 20 años para acá. Hay que investigar a Pimentel desde antes de Martín, yo no estoy diciendo eso, 2 millones de pesos, y eso no, eso no es nada lo que se menciona en Pimentel si se busca te entienden ahora Fulvio, tiene que ser político lo que se está moviendo ahí porque el ayuntamiento es de político, claro, hay intereses y lo sabemos también, Claro. lo que queremos es un pimentel bueno, sano, que progrese, que esté lindo como otro pueblo, que Así no es. lo tenemos hermano, lo que queremos es un pimentel sano y bonito, que se preocupen las autoridades que están y lo que han llegado por Dios. Eso es lo que quiere de Pimentel. Gracias Julio, gracias. gracias, gracias doctor. doctor. Gracias a usted Saludar doctor. a Lourdes de los Maestros que nos manda un, un mensaje, vino un mensajero de Job y le dijo Esteban agradando a los, a los bueyes, las astras paseando cerca de ellos y cometieron los sabios, los temores. lo tomaron y lo mataron a los criados y filó espada. Job 1:14-18. Gracias Lourdes. Leonel Ureña, Mercedes Villarriba Buen día amigos Francis y Fulvio En Villarriba los robos en casas habitadas están a la orden del día Y el municipio no cuenta con un fiscal que viva en esta ciudad El que viene a dar algunos servicios vive en Cenoví El fiscalizador, ciertamente son jurisdicciones que no existe fiscalía sino un fiscalizador Y... Eso es grave La policía como responsable del control social Debe dar apoyo y procurar Investigar y pedir refuerzos si es necesario Vanay del sector Madrigal Una postal que Dios envuelva a tu casa de amor y tu familia Igual para usted Gracias Irka, mi hermana Muy buen día mis amores Yo quiero que me expliquen El presidente del país es el que tiene que dedicarse a trabajar Para solucionar los problemas del pueblo y nunca ha dejado de hacer campaña televisiva, radial y visita sorpresa Que son esas campañas, no ha dejado de hacer campaña Sale Lionel y hay que prohibir la campaña Y los primeros que salieron fueron los pupilos de Danilo No entiendo, así es, esa es la maravilla El, el emperador no permite Buenos días, tenemos que ser, este es el número que termina 6300 Buenos días, tenemos que ser guardianes celosos de Loma Miranda de ahí viene todas las aguas que consumimos para consumo humano y agrícola Para que una gran zona del Cibao, principalmente nosotros, la utilicemos Lo que pasa con Pimentel es que el síndico no es del PLD Bueno, esa es una concepción Yanni de Arenoso, buenos días amores Es Yanni de Arenoso, ahora estoy en su pueblo con mi esposo enfermo Ah caramba, que, que se mejore, que se, que mejore. Se Gracias Yanni y esperamos que tenga pronta recuperación Amables amigos, no se muevan Regresamos en breve, vamos a una pausa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 Supermercado por venir. La costumbre de vender barato.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 Amable televidente, quiero comentar, no con el contenido que pretendo tener, porque voy a, a valerme de documentación, que poseo y que conozco de la municipalidad, pero en el orden noticioso, al ver las declaraciones de, del presidente del consejo, Miguel Ángel Díaz Alejo, me tomé unos minutos para referirme a una propuesta que sometiera ayer el regidor Cristino Rodríguez con una preocupación porque según su comunicación que la tengo aquí establecía solicitud de instrucciones a planeamiento urbano para in inventario de empresas de telecomunicaciones en este municipio. Planeamiento urbano, es el departamento el cual tramita y orienta al ayuntamiento a fines de que se cumplan tanto su reglamento como la ley 675 y sus modificaciones, la cual tenemos sujeto a un reglamento aprobado en pasada gestión en la cual aún era yo regidor y que conocemos parte de ese reglamento. El suscribiente lo hace porque él se preocupa como regidor, basado en un informe de crónicas escrito también de los señores Mario Rodríguez, Washington Espino, Bolívar Santo, Héctor Jackson Rosa. Reynoso Castillo. Yo no pensaba mencionar los nombres, pero creo que hay que darle eh, esa mención, ya que un regidor asume una denuncia de los cuales tres de los denunciantes han iniciado una campaña de descrédito en contra de esta empresa, luego que ellos han sido empleado y beneficiado y, plata, y que le ha servido de plataforma Telenor para hoy estar, estar en lo público y hacer uso de sus libertades y me quiero referir a la responsabilidad que tiene la institución como ayuntamiento y sala capitular la sala capitular tiene una función normativa de fiscalización en base al Contralor Municipal de la gestión de cada uno de los ayuntamientos, de los departamentos. Eso usted va a la ley 176 y le describe el modo de fiscalización. ¿Qué me preocupa? Que en base al encono, al quille que tienen estos ex empleados contra una empresa que les sirvió de plataforma, de comunicación y hoy le pagan con esta retreta. A mí me preocupa sus buenas intenciones y sobre todo la de nuestro amigo y a la quien de forma desinteresada le sirvo en mis orientaciones y representación legal en lo que me necesiten pero de ahí ocupar al órgano normativo fiscalizador del municipio y atravesar la vía de una preocupación de personas enconadas que de hecho y usted lo sabe que si se trata de ser testigo o si se trata de ser representar en una acusación, estos no tendrían calidad para presentarse ante ningún juez. Mucho menos. ¿Por qué? Porque hay una confrontación real y definida frente a aquellos que se acusan de incumplir, la cual es de lo que yo voy a esperar para obtener la información en que basan para tener tanta preocupación nuestro amigo Cristino, como regidor, y utilizando las denuncias y los enconos y las quilles, como popularmente se le puede decir una persona cuando está enrabiada contra otro, y no se están basamentando en lo que corresponde a una institución que debe velar porque sus acciones que son, vuelvo y repito, decisiones de orden municipal y que tienen implicación de ley para el municipio. Si tú lo encajas y lo enfrentas de esa manera, obviamente que lo que, que Cristino pide es lo siguiente: instruir al Departamento de Planeamiento Urbano. El Consejo no puede instruir al Departamento de Planeamiento Urbano. Se le puede solicitar a la alcaldía que su departamento rinda un informe, pero no el Consejo directamente y emplazo plazo a mi colega presidente, Miguel Ángel Díaz, a quien sea, a que discutamos ese punto de la pertinencia y condición, porque también para usted poner un órgano a, de, a deliberar sobre un aspecto, por una denuncia, sin que usted previamente compruebe, y esto tiene otro contenido, es que la alcaldía ha debido de tener en sus manos todos los libros y concesiones que del municipio de San Francisco de Macorís existen. Y si de ahí su encargado de recaudación, que existe, pero no funciona, eso hay que decirlo, no ha planificado políticas ni campaña de cobros a empresas o entidades o ciudadanos es una cuestión meramente administrativa hay que hacerles saber que las telecomunicaciones en la República Dominicana y yo enfrenté a todos respecto a instalaciones de antenas cableados irregulares y esto es bueno que suceda y ahí apoyo a Cristino para que se haga el inventario y va a salir a relucir que precisamente las empresas que representaron en algún momento porque recuerdo que Mario Rodríguez me enfrentó y me dijo de todo por tricón y yo le decía, son incumplidores y eso tiene calidad para enfrentar a una empresa que ha cumplido al pie de la letra no, no hay calidad la deontología jurídica establece que el Profesional del Derecho se compromete a conservar y a defender los intereses de su cliente. La deontología jurídica, y esto qué pena que mi amigo Washington Espino haya caído en los, en los niveles de afrontar esta situación en la forma. Ayer me contestó a través del WhatsApp, del del Facebook por un comentario que hiciera por el despropósito o el desconcierto que tengo cuando veo que un Consejo de Regidores asume ni siquiera una organización la propuso asume presentar una propuesta sin la debida condición de calidad y sobre todo que tenga la pertinencia y el interés de orden público que no sea el da, el, la de dañar moralmente a entidades y a empresas. Yo estaré tratando este tema con más información y desmontando la pertinencia y la legalidad que se tiene cuando tenemos un espectro no, eh, de telecomunicaciones reservado por la ley 153, entre las cuales su artículo 11 Habla de los bienes de dominio público. ¿Y usted sabe qué dice? Que las telecomunicaciones podrán usar estos bienes de dominio público conservando un debido proceso en los municipios. Todo lo que está aquí instalado en San Francisco de Macorís presuponemos, en principio, que tiene el favor y la documentación y permiso del municipio porque de lo contrario, si hablamos de, de, claro, más de 60 años en el mercado, si hablamos de Tricón, qué sé yo cuántos años, si hablamos de, de los demás, pero ustedes saben qué, ustedes recuerdan a Francis Rodríguez discutir en la sala capitular, muy in, in, incómodo con el presidente Isidro Rosario de entonces, pedirle que me entregara de Aster los documentos que sustentaban una cartita parecida a esta, y nunca se presentó. Y entraron a la ciudad, se instalaron y han puesto todo lo que le ha dado la gana. Y ahí, pero por eso es bueno que esta comunicación que hace Cristino Rodríguez se dé para que se clarifique la pertinencia y la calidad. Se le dará después, le doy el voto de apoyo en esa parte. Porque yo sí sé. ¿En qué condiciones están las mayorías? Y esto es necesario que se investigue. Y que el ayuntamiento organice sus funciones acorde a lo que dice la ley. No a los caprichos de un particular. Porque incluso establece la propia ley 176. ¿Quiénes tienen calidad para sostener o someter al del consejo peticiones. Existe, y quien les habla fue el promotor, junto a los demás regidores, de lo que es el registro de organizaciones sociales sin fines de lucros que está en el artículo 228 de la misma ley 176-07, precisamente para organizar la vida y la participación social de ciudadanos en las tomas de decisiones Cumplido eso puede asumirlo un regidor Pero Es necesario que San Francisco de Macorís En este trayecto Esclarezca Precisamente quiénes tienen la verdad Y si realmente estas personas tienen calidad moral para enfrentar a una entidad privada que ha cumplido con todo lo de la ley y que frente al sistema o cadena de las telecomunicaciones les referí en un momento en la propia sala que no se estaba tomando en cuenta que las compañías nacionales de comunicación de teléfono al introducir las líneas de fibra óptica con ello traían la ilegalidad de la transmisión y el uso de la televisión por cable... ...puesto que es una concepción distinta y los de cable no pueden tener la de teléfono. Entonces, ¿quién es más desleal? Cuando aquí se consume y se compite con tantas empresas de las telecomunicaciones... Indotel es el único responsable del espectro de las telecomunicaciones En el aspecto tributario La ley 173 de eficiencia tributaria o de recaudación Estableció claramente y acogió los tributos de las telecomunicaciones Un 2% por un concepto, otro 2% por otro concepto 10% por otro concepto, 16% por el ITEBIS. Y existe un artículo en la ley 173 sobre el uso de suelo y, y, y áreas aéreas de aporte de un 3% de todo aquel que explote el espacio terrestre y aéreo. Pero las telecomunicaciones están efectuadas en su propia ley y en las decisiones que posteriormente ha tomado el Congreso y, sobre todo, las modificaciones y las decisiones del Tribunal Constitucional. Si toman en cuenta todo eso, se nota que es improcedente, mal fundada, las intenciones de fiscalizar y de controlar lo que por años sabemos existe en San Francisco de Macorís. Dejo esta primera etapa de mi comentario porque cuando, cuando vuelva en, la, en, en, mi, en otro programa, con más, más tiempo porque ya estamos al, casi al final, vamos a una pausa y regresamos inmediatamente para continuar con el programa.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 Gracias por continuar con nosotros en De Mañana. Y Francis, eh, Donald Trump firmó sí. una orden ejecutiva sí. para evitar que los niños de inmigrantes sean separados de sus padres. Esto que se venía ah. hablando a nivel mundial, porque, señores, era dramático lo que se estaba viviendo. Niños separados de su familia por asunto de Migrator. la política migratoria. Con esta orden ejecutiva ya pone fin a ese proceso. No quiere decir que la orden migratoria no siga, claro, eso sigue, pero no van a separar a los niños de sus padres. Tenemos un contacto. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hello. Sí, sí, buenos días. ¿Quién nos habla? Mi nombre es Ana Ten. Buenos días Ana. Yo, eh, mi pregunta es para, para Fulvio. ¿Cómo no? Fulvio, todos somos políticos, ¿verdad? Sí. ¿Qué son la gente del ayuntamiento de Pimentel? Políticos. Ah, entonces, no corre, a Bore, no corre, a Bore, lo que te dicen por ahí. Porque se, se han presentado pruebas. Lo que está haciendo el ayuntamiento con la partida que llega al ayuntamiento. Entonces, ¿por qué se le pidió, ese movimiento le pidió la nómina de lo que se está haciendo con el dinero? Entonces, ¿por qué ellos no la presentaron? ¿No se la dio al movimiento de una vez? Tienes desde que la cámara de cuenta. Entonces, ahí se ve que ellos no presentan la nómina porque algo turbio hay ahí. Entonces, ¿por qué tú hablas de esa forma? Corroborando lo que te dicen por ahí. No sé si por amiguismo, con al, al, alguien del ayuntamiento, pero tú no deberás de hablar así. Hoy hablando de que hay que hacerle prueba antidoping. Puede hacer que esa persona que te, te habló a ti, sea eso, que a esa persona hay que hacerle el antidoping. Que estoy segura que fue alguien del ayuntamiento que trabajó en otros tiempos ahí en el ayuntamiento y que todavía trabaja ahí, está trabajando y habla de esa forma y no sea no cobra ahora lo que te dicen por ahí porque hay pruebas y se pensó, el movimiento no te prese, no presentó ahí cuando fue al programa pruebas de eso entonces tú debes decirle a ellos que presentaran las pruebas tuvo que mirar la cámara la, la cámara de cuentas entonces qué hay ahí por qué no presentan de, de una vez la nómina mire esto es lo que está haciendo con el dinero que llega al ayuntamiento ¿Por qué está huyendo la queda contable? Que hasta ellos mismos la llevaron al aeropuerto, el mismo grupo ahí del ayuntamiento. Ver lo que dijeron dos regidores, Bobolo, y ahora dice otra cosa, por ahí andan los videos, por ahí andan, y si tú no quieres ver lo que él dice, lo que dijo antes y lo que dice ahora, no hay algo, no hay algo, digamos, por ahí. Bueno. Entonces, lo que, tú no viste la entrevista de Luisito lo que hablaba de Martín, y ahora dice otra cosa. ¿Eh? Bueno, Luis Luis dice... Gracias, a Ana. Por ahí y sí. me en para que tú veas. Gracias, sí, gracias, es. Ana. Sí, gracias, Ana. Eh, Luisito... Son supuestas pruebas, porque no está sí. todavía comprobado. Pero fíjate una cosa, sí tengo que aclarar, Fulvio. El amparo que se está llevando ante eh, los tribunales nada que ver con pruebas, nada que ver con acusación, nada que ver con nada, solamente con un aspecto. Que el ciudadano tiene el derecho a que un tribunal restablezca los derechos que entiende ese ciudadano se le han burlado cuando ha hecho uso de una ley de libre acceso a la información y poseen un tiempo para entregarse. No entregarlo se refuta como resistencia a la entrega y por ende se abre la oportunidad que un juez de amparo restablezca los derechos que están contenidos tanto en la constitución como en la ley, pero sobre todo en la constitución, el derecho de ser informado, de obtener la información cuando tú la procura a una entidad pública. Yo creo que se hubiesen evitado todas esas cosas claro. si se comprende. Que el ejercicio de los ayuntamientos también compete a la ley de organización administrativa y compete también a la constitución que es la madre de todas las leyes, con eso yo espero que se aclare que contra Martín en este recurso no se va a establecer cargo ni se está haciendo una demanda en contra de su moral y honra, es simplemente que los ayuntamientos por ley y por condición administrativa Deben presentar trimestralmente la ejecución presupuestaria y en qué está utilizando sus recursos Este ayuntamiento no ha hecho nada, pues se presume que se han perdido los cuartos Cuando ellos presenten y demuestren en qué ya se pasiguan las aguas Seamos conscientes de nuestras responsabilidades Gracias, ese, señor. Ese movimiento político tiene el derecho de solicitar Totalmente. las informaciones. Y yo soy abogado, ya me constituí en abogado, juntamente con el abogado Héctor Castellán Héctor Castellán y Emanuel Castellán quienes nos presentamos este pasado el miércoles, el martes como abogados del movi de los ciudadanos que están reclamando que se le respete el derecho de informarse. Yo sigo diciendo que es un movimiento político y que tienen el derecho de que se informen Y eso no como tiene, movimiento ningún, político, no limita a como ningún Como movimiento político también lo tienen. Bueno, esto es de no mañana. No lo limita ni se lo van a negar. Mañana será otro día. <risa> Estaremos con ustedes. Muchísimas gracias por compartir el contenido de hoy.